Cuatro guardias del metro fueron apuñalados en dos hechos que ocurrieron el mismo día en diferentes estaciones de la línea 1 del tren subterráneo. En uno de los casos, los autores fueron lanzas, en el otro, ambulantes. Dos de los guardias de metro heridos en sus brazos mientras sus compañeros intentan retener a dos individuos, entre ellos el autor de la agresión con arma blanca, rodeados además por varios pasajeros que preocupados observan la situación. Esto es lo que ocurrió en la estación Universidad de Chile. Un grupo de vigilantes procedió a hacer una invitación a salir de la estación a, unos a unas personas que estaban eh, sindicadas como que habían cometido un delito, los cuales en el proceso de salir de la estación se ofuscaron y empezaron a agredir a los vigilantes producto de eso. El mismo día en la estación Los Héroes, otros dos guardias fueron agredidos con este cuchillo por un grupo de ambulantes que entorpecían el tránsito de los pasajeros por las vías de salida y escape del tren subterráneo. Es agradable, pero no tiene que andar haciendo el quite para poder caminar. Está complicado ahora porque antes, por ejemplo, uno no veía vendedores ambulantes dentro de que eso también influye mucho porque la gente tiene dónde esconderse o resguardarse y hacer sus maldades. Los lanzos. Sí. Las agresiones han ocurrido en el contexto de los esfuerzos de Metro por recuperar los espacios de este concurrido medio de transporte capitalino para el tránsito exclusivo de pasajeros. De hecho, estas imágenes que fueron captadas este miércoles en la estación central del Metro evidencian, según los expertos, la necesidad de una fiscalización sostenida en el tiempo para solucionar el problema. Ya tiene que intervenir ahí la fuerza pública para, para poder eh, erradicar esto, digamos, independientemente de la necesidad que tenga la gente de poder trabajar. Genera bastante eh, un peligro potencial. digamos. En caso, por ejemplo, de la necesidad de una evacuación, si bien los ambulantes desaparecieron de la estación central del metro, no de toda la red. Este era el panorama hoy en la intermodal de la cisterna, pasillos completamente invadidos, incluso utilizan los pasamanos para exhibir los productos. No hay fiscalización, entonces ingresan al, al metro de todo tipo, ambulante. ¿Eso qué es lo que hace? Que empiezan a ser gente que empiezan a pelear entre ellos por el puesto. Rechazar absolutamente y lamentar. Que este tipo de situaciones agredan a nuestros trabajadores signifique amenaza, vulneración a la seguridad de nuestros trabajadores. Por lo mismo hemos tomado acciones legales y las seguiremos haciendo. El llamado de las autoridades a no potenciar el comercio ambulante en el tren capitalino. En el caso de los guardias heridos hubo un detenido en la estación Universidad de Chile y uno en Los Héroes.